Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una tarjeta, a la que llamé la tarjeta perfecta para mi novio. Esta tarjeta es para aniversario, pero ustedes pueden hacerla para la ocasión que necesiten. Vamos al paso a paso. Corto una tira en cartulina de 27 centímetros por 57 centímetros. Vamos a utilizar rectángulos en cartulina. Es según el nombre, ahí les dejé anotadito. Vamos a tomar la negra, la voy a doblar así para hacer la primera letra del nombre de mi esposo. Yo medí en estos lados 6 centímetros. Para el ancho y para los lados siempre medí 6 centímetros para hacer las letras. van a cortarla en esta parte voy a trazar un centímetro y voy a hacer la línea con la tijera para hacer el quiebre en este lado pegué fotos y hice con este marcador blanco rayitas blancas esta sería la última letra del nombre de mi esposo la vamos a alinear todas las letras con marcador negro para resaltarlas más la A, la N, la D, la R, la E y la Y Andrey ahora esta cartulina lo voy a dar vuelta y acabo de medir 20 centímetros y vamos a empezar a pegar desde la última letra a todas las vamos a doblar un centímetro para pegarlas así Recuerden que los rectángulos que deben de cortar es según el nombre de la pareja. Esta última letra la voy a aplicar silicona líquida para pegarla. Nos quedaría así ahora voy a cortar una trita de 2 centímetros de ancho y la vamos a pegar acá voy a dar vuelta aplicamos silicona líquida y pegamos así ahora doblamos así Para decorar esta parte superior de la tarjeta voy a utilizar una imagen de sea y dos cuadros de cartulina que ahí les dejé la medida. Esta cartulina lo que hice fue hacerle un fondo, hice corazoncitos, líneas curvas y hice corazones con rayitas. Vamos a pegar... pegamos también la imagen animada con marcador negro voy a delinear la imagen para resaltarla más vamos a abrir y en esta parte voy a pegar esta cartulina naranja ahora voy a copiar en esta parte superior un mensaje hoy estoy inmensamente este inmensamente lo copié con un marcador de punta más delgada inmensamente feliz y voy a decorar con estos corazoncitos en esta parte vamos a escribir es nuestro aniversario pero si desean dejarlo así lo pueden hacer es decir si no quieren copiar en este lado este mensaje porque igual las letras llevan mensajes y también hablan del aniversario entonces si creen que este mensaje sobra no lo escriban y delineamos con marcador negro para decorar más las letras con marcador rojo voy a pintar corazones pero también pueden cortar corazones en papel rojo y en este lado vamos a escribir te amo o te adoro o te quiero, pues no sé lo que deseen, vamos a llenar así la letra Recuerden que la decoración y los colores que utilicen son opcionales. Con este marcador voy a delinear Te amo. Creo que se ve muy bien así. Y estos corazoncitos que estoy haciendo en los lados son opcionales si lo desean hacer. Voy a hacer punticos y estrellitas para decorar este fondo. Ahora acá les dejo los mensajes. Se los escribí. Estos son los mensajes que van en las letras nos quedaría así acá lo que hice fue delinear con negro hice corazoncitos con este otro marcador de punta delgada Hice corazones rojos con este marcador. Recuerden, bien les digo, la decoración es opcional. Y en, el, en la J escribí feliz aniversario. Amigos, espero que el video les haya gustado. Si es así, manito arriba y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.